de Santa, mi mente de carna, es un gran engaño a la sociedad, no creo en navidades por amor de madre, soy mayor y vale, puede que consiga la libertad. Todo el mundo anda alegre porque hay navidad, esperan un bono que no les alcanzará para nada son divisiones para mí, obligado al exilio por la mejor calidad de vida. Cuatro años sin villancicos para mí, deambulo en la soledad, me he convertido en el maldito green. Desde que la familia ya no está completa, sufrimiento, muerte que la puta mente te le echa Te pierdes los mejores días en familia, es el alma mía lo que te mantiene en vigilia. Me hundo en el alcohol ahogando mis penas, porro ya no fumo tanto solamente. Mayor riqueza es tener a mi mamá con vida, a mi padre y hermanos y el amor de Josefina. Familiares, difuntos, amientos no cuida por si algún montado quisiera hincarse con las espinas. No creo en trineo ni llegada de santa, mi mente desgarra, es un gran engaño a la sociedad. No creo en navidad, es solo amor de madre, doy más por y vale, puede que consiga la libertad. No creo en trineo ni llegada de santa, mi mente desgarra, es un gran engaño a la sociedad. No creo en navidad, es solo amor de madre, doy más por